Pat Kelly, el nuevo dirigente de los Tigres del Licey, está desde este primer día donde fue el llamado los lanzadores y los receptores en el Complejo de los Rojos de Cincinnati. Es su primera vez dirigiendo en la Liga Dominicana, pero ya tiene experiencias en otras ligas del Caribe como en Puerto Rico y también ha accionado en México. Él dijo hace un tiempecito que su sueño era dirigir aquí en la República Dominicana y primeramente esa va a ser pues en mi pregunta inicial para el señor Kelly qué ese deseo profesional de dirigir aquí en la República Dominicana después de haber tenido pues experiencia en otras ligas. Hi Pat, it's your first time here in the art like manager but you have experience in Puerto Rico and also in Mexico but you said months ago that it's like a dream come true being manager here why well I, I, for for probably 40 years I've always wanted to play in the Dominican or, or get to a chance to manage. And, uh, you know, fortunately I have this opportunity right here and, and to, to be the manager of Lise is even, even better. Bueno, él dice que no solamente como dirigente, sino también cuando era jugador siempre. Por más de 40 años ha deseado estar aquí en la Liga Dominicana y que para él es un honor estar con los Tigres del Licey. Segunda pregunta es que es muy difícil ser un dirigente nuevo y en una nueva liga eh, para él. ¿Cómo fue el proceso de él mantenerse al tanto y al día con relación a los jugadores, conocer el perfil por lo menos de la mayoría y de un equipo como el de los Tigres del Licey? It's really hard to be a new manager in a new league. You have to uh, like be aware of all the players and it's a really hard work. How was that process, the, the know the team profile to get to know all the guys, how was that process? Well, I, th I think it's a big challenge. Uh, that's why I'm here from day one. Very important to be here to learn the players, uh, to learn the league, and then I have to trust my coaches. I've got a great coaching staff, uh, very experienced that have been in this league for a long time, so I'm going to rely on them to help me a lot. Bueno, dice precisamente que por eso, que es un gran reto y está aquí desde el primer día, precisamente por eso que confía mucho en su cuerpo de coaches y todo lo que había estado haciendo también operaciones para mantenerle al tanto de eso y por eso desde el principio también eh, eh, fue, pues, eh, todos están prácticamente aquí desde el primer día, los coaches que les van a asistir y sus asistentes para conocer más rápido este equipo de los Tigres del Licey. Hace unos días, cuando bueno, hace unos meses ya cuando fue nombrado el gerente general del equipo, Junior Novoa, dijo que Pat Kelly tenía el perfil perfecto para manejar un equipo como los Tigres del Licey Y eso le vamos a preguntar porque además él también eh, está en los circuitos minoritarios como dirigente de AA de Los Rojos de Cincinnati. Entonces, ¿cuál es el perfil de dirigente de Pat Kelly? Our general manager, uh, Junior Novoa, was talking months ago about... Uh, You have the perfect profile to manage a team like this, and you have experience dealing with John talent, and we have a lot of John talent. How is your manager profile? <laughs> well, I mean, I, I love the young players. I mean, I, you know, tremendous talent, energy, they, they play with passion, they're, they're very excited. So I think that combined with, with some veteran players makes for a great combination. Bueno, dice que ama el talento joven y que también tiene ya eh, lidiando, viene lidiando con eso eh, hace un tiempo, de hecho, no solo con los rojos, sino también con otros equipos, y que eso en una combinación con los veteranos es una fórmula casi perfecta. Como ya ha dirigido en Puerto Rico, en México, en los circuitos minoritarios, viene a dirigir en la República Dominicana, ¿cuál es la diferencia más importante que él entiende que tiene Dirigir en los circuitos minoritarios y en ligas del Caribe, porque independientemente haya jugadores latinos en los circuitos minoritarios, no es lo mismo jugar en una liga como esta que es tan especial o como la de Puerto Rico. Which crees you think is the main difference about being manager in minor leagues and in a Caribbean league? Oh, I think the Caribbean league, you you play to win every night. It's like play, it's like the big leagues. Uh, Where in the minor leagues, it's more development. You, you have to be more patient with, with the younger players, uh, and here, we're, we're here to win. Bueno, precisamente dice que la diferencia es, es bastante grande. Las Ligas del Caribe es como las Grandes Ligas, tú juegas cada noche para ganar un partido y también eh, el asunto de las menores que lo ve como un desarrollo y ver cómo los jugadores pues van evolucionando. Le vamos a desear toda la suerte del mundo al nuevo dirigente de los Tigres de Licey, Pat Kelly, que sea paciente con los fanáticos azules y que por supuesto esta será también la primera de muchas entrevistas para Licey TV. Good luck and thank you very much, Pat. All right, thanks. Nice talking to you. Seguimos con más de Licey TV.